Buenos días, buenas tardes, buenas noches queridos hermanos y hermanas de este su canal Novenas y Oraciones Católicas. Le invitamos a suscribirse, compartir, darle like, activar la campanilla para que más personas puedan beneficiarse de todas las gracias de estas oraciones. En el día de hoy tenemos una oración de Santa Brígida de Suecia por las almas del purgatorio tuvo muchas revelaciones acerca de las almas del purgatorio damos inicio a esta oración sellándonos con la sangre de Cristo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rezo para que tengas tu camino divino dentro de esas vidas que esperan ser juzgadas, por las llagas de Santa Brígida. Por la razón de que el Evangelio fue proclamado, incluso a los muertos, fue para que, aunque hayan sido buscados en la carne, como todo el mundo es juzgado, puedan vivir en el Espíritu como tú. Ellos esperan con la esperanza de que puedan pasar la eternidad viviendo en el Espíritu como tú lo haces. Hermosa, entiendo que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros reciba lo que le corresponde por las cosas que hizo mientras estuvo en el cuerpo, ya sean buenas o malas. Rezo por las almas del purgatorio que tú evalúas correctamente todo lo que han hecho, tanto bueno como malo. Oh Dios misericordioso, rezo por la protección de sus almas en el nombre de Jesús Dios de los cielos al reflexionar sobre las almas del purgatorio que esperan su juicio y se enfrentan a la salvación o a la condenación ruego que me purifique de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu perfeccionando la santidad por reverenciarte Señor ruego que los que esperan en el purgatorio consideren esto también todos seremos responsables de nuestras acciones nadie será excusado así como tu palabra me dice pues justo la palabra declara que así como las personas están destinadas a morir una vez después de eso enfrentarán el juicio ruego al padre celestial por aquellos en el purgatorio que ya han muerto una vez y ahora esperan el juicio estoy agradecida de que tú eres un dios justo que juzgará a todos por igual de acuerdo a tu voluntad Gracias por tu omnipotencia y naturaleza justa. Sé que también van a juzgarme algún día, y ruego que tu espíritu continúe guiándome hasta ese día. Bendito Salvador, rezo por las almas que esperan en el purgatorio ahora mismo hasta el día del juicio. Me regocijo por aquellos por los que obedecieron tu palabra y se esforzaron por vivir en paz con todos en la tierra y se propusieron ser santos. Sin santidad nadie te verá. Rezo por que yo también permanezca santo mientras esté en la tierra porque el objetivo final es verte y gritar, ¡Santo, santo, santo! ¡Como lo hacen las huestes celestiales! Precioso Padre, ruego por las almas del purgatorio que esperan que su trabajo se muestre como lo que es, porque el día los sacará a la luz. Por las llagas de Santa Brígida, te agradezco porque todas las cosas